Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a estudiar un grupo de músculos que se encargan del movimiento también del muslo. Este grupo de, de músculos los hemos agrupado en este, aquí y son el sartorio, el ilioxoas y el tensor de la fascia lata. Vamos a empezar por el sartorio. Bueno, el sartorio es un músculo, eh, podemos imaginarnos que va a tener una forma de S. Bueno, tiene, ¿Por qué? Porque va desde eh, lo que es la cara lateral, va desde una la parte lateral de del, lo que es el coxal, ¿vale? Y cruza oblicuamente todo el muslo, como veis aquí, para luego insertarse en la, en la parte proximal del, de la tibia, concretamente en la tuberosidad tibial, ¿vale? En la cara medial. Bien. Eh... Si nos paramos un poco a pensar con detalle, si eh, la contracción de este músculo, ¿vale? del sartorius, lo que me va a hacer a nivel de la cadera, me va a favorecer, ¿qué es lo que me va a favorecer? Pues la flexión del muslo y la parte de aducción y también lo que es la rotación lateral. Fijaros aquí ahora. Vale. Me producen la flexión a nivel de la cadera, ¿de acuerdo? Y también la rotación lateral. Esto a nivel proximal. Si nos damos cuenta, también este músculo va a atravesar la articulación de la rodilla. Y que eh, al contraerse, ¿qué acciones va a realizar sobre ella? Bueno, pues tenemos que lo que me va a hacer es una rotación medial, ¿vale? De la pierna en este caso. Rotación medial de la pierna y una flexión también de la pierna. Si yo lo que hago es combinar estos dos movimientos, la rotación lateral, flexión de la, del muslo, la rotación lateral con la rotación medial de la pierna, ¿de acuerdo? me voy a encontrar que un único músculo como es el sartorios me permite cruzar las piernas, ¿de acuerdo? Aquella famosa, aquel famoso cruce de piernas de Sharon Stone, acordaros todo ese, esta forma es, está involucrado en músculos sartorios, ¿vale? Con el músculo sartorios podremos hacer el cruce de piernas. Nos vamos entonces al cuadro y eh, empezamos a cubrir, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hemos visto entonces? Eh, según los dibujos, tenemos que el músculo sartorios va a tener una inserción proximal ¿vale? en el hueso coxal y dónde en la espina ilíaca anterosuperior vale ponemos así espina ilíaca anterosuperior de acuerdo y la inserción distal pues va a ser en la, en la cara medial de la tuberosidad tibial ponemos aquí tuberosidad tibial Eh, bueno, pues es en la cara medial Cara medial ¿Qué acción principal nos va a permitir realizar? Hemos visto que lo que nos permite realizar va a ser el cruce de piernas ¿De acuerdo? Y esto va a ser a través de que Porque me permite una flexión de la cadera Me permite también lo que es la rotación lateral Rotación lateral de la cadera, vale, y la abducción. Abducción. Ponemos aquí cadera. Venga, en la rodilla qué me va a permitir, qué me va a permitir eh, realizar. Bueno, pues una flexión. La flexión es medial. De acuerdo. Y pues una eh, Ah, esto me equivoqué. Perdonad, perdonad que no es, no es la flexión medial. Me va a producir una rotación medial y una flexión de la pierna. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí. Ponemos así un grande para poder borrar esto. ¿Vale? Y así borramos esta parte y corregimos sin problema. Borramos aquí y ponemos una rotación medial. A ver, pasamos a. Esto, rotación medial. Más una flexión de la rodilla. Vale. De la rodilla. Bien. El siguiente músculo que vamos a estudiar es el... Ilio vale, El ilio psoas eh, está formado eh, por dos porciones o por dos músculos, ¿de acuerdo? Lo que es el músculo ilíaco, que lo veis aquí, y el psoas mayor, ¿de acuerdo? Eh, El ilíaco, el músculo ilíaco tiene forma de abanico, ¿de acuerdo? Y se va a insertar, tiene una inserción en... Eh, que será su inserción proximal, la tenemos en en el ilio, ¿de acuerdo? Mientras que el psoas mayor es un músculo que es más bien fusiforme y eh, su inserción la vamos a tener en los procesos transversos y cuerpos de las vértebras. Los procesos transversos serán de L1 a L5 y los cuerpos transversos, pues, el, los cuerpos del, de las vértebras, perdón, serán, en, de, bueno, de T12 a, a L5, ¿vale? Entonces pasamos a ver, el aquí tenemos el... El músculo ilíaco, ¿vale? que tiene forma de abanico, su origen va a estar en, en lo que es la, la fosa ilíaca, ¿de acuerdo? Y el psoas mayor, lo ponemos aquí en estos momentos, ¿vale? Será en, los, en las apófisis transversas de las vértebras L1 a L5. Las inserciones distales, tanto de uno como del otro, ¿vale? Va a ser el trocánter menor del fémur, ¿de acuerdo? Y si yo eh, realizo eh, las contracciones de estos músculos, ¿de acuerdo?, ¿qué, qué acciones me va a realizar ¿Vale? la flexión del muslo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está involucrada la articulación de la cadera, si me fijo, ¿vale? Por un lado me va a permitir ¿vale? la flexión y por otro lado lo que es la rotación lateral también del muslo, ¿vale?, todo tiene lugar a nivel de la cadera. Fijaros siempre, haceros una, imaginaros siempre el músculo y la articulación que va a estar involucrada. Luego me imagino su contracción y los movimientos que, que va a realizar. Bueno, pues nos pasamos al cuadro entonces y cubrimos que el ilio-soas ¿vale? está formado por estos dos músculos que son el ilio, el músculo ilíaco, ilíaco más el soas mayor. Vale, tiene estas dos porciones, bueno, dos porciones son más bien dos músculos. Bien, entonces, su inserción, la inserción eh, proximal, ¿vale?, del ilíaco, la ¿vale? vamos a encontrar donde? En la fosa, en la fosa ilíaca. Os ¿Vale? pues pongo aquí que está en el hueso coxal. ¿vale? Y en el caso de... Del psoas mayor, la inserción proximal nos la vamos a encontrar donde en las vértebras. Vértebras. Como esto no se me ve muy allá, vamos a meterla aquí este color a ver si se nos ve. Y pondremos en los no, nada. A ver aquí. Proceso transverso. Este es el mejor. Proceso transverso. O apófisis transversas, mejor. vale De L 1 a L5, ¿vale? Y también en los cuerpos vertebrales, que será de T12 a L5. Bien, su, estos dos, este liriosoas, este músculo, tiene una inserción distal. Y la inserción distal, ¿dónde la vamos a, a tener? Bueno, donde hemos dicho, ¿vale? En el fémur. Y dentro del fémur, ¿dónde podremos encontrarlo? Pues en el trocánter menor. Antes, menor. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir entonces ahora a las acciones principales. ¿Qué acciones principales va a, van a desarrollar esto, este músculo? Pues va a ser tanto la flexión del muslo, ¿vale? Como la rotación lateral del muslo. ¿Vale? Y ya por último eh, vamos a pararnos con el tensor de la fascia lata y el tensor de la fascia lata bueno pues es este músculo que tenemos aquí cuando este músculo es un músculo superficial lateral como todos los que hemos visto bueno salvo el iliosoas pero igual que el sartorius, es un músculo en este caso que será superficial es un músculo lateral ¿de eh, que tiene una inserción proximal que está también eh, asociada eh, a la cresta ilíaca bueno, lo que es la cara lateral de la cresta ilíaca y parte de lo que es la espina ilíaca anterior superior. Y también eh, distalmente se va a insertar en lo que se denomina banda, cintilla ¿vale? o tracto iliotibial. Aquí. ¿Qué eh, acciones realiza? Bueno, pues la abducción. ¿Vale? Yo contraigo este músculo y la articulación que está involucrada es la de la cadera. Y también la flexión del muslo, ¿vale? Entonces tenemos la abducción y la flexión, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a, a nuestro cuadro y cubrimos el tensor de la fascia lata, ¿de acuerdo? Eh, se nos va a insertar y ponemos aquí en la cresta ilíaca a ser en la cara anterolateral de la cresta ilíaca, ¿vale? Ponemos anterolateral y también se nos va a insertar distalmente ¿vale? en lo que es la banda en el tracto, se ponemos aquí, tracto, banda o cintilla iliotibial. Iliotibial, ¿vale? Esta... Banda, cintilla y bueno eh, como hemos visto en, en el esquema, en el dibujo, ¿dónde se va a insertar? Distalmente se va a insertar en el cóndilo lateral ¿de acuerdo? del fémur. Tenemos aquí, cóndilo lateral del fémur. ¿vale? Va a ir al cóndilo lateral del fémur. Digo, de la tibia. Cóndilo lateral de la tibia. ¿De acuerdo? O dejar, vamos a ver de, si es el cóndido lateral, pero sí. En el cóndino lateral de la tibia. ¿De acuerdo? Y este, este tracto, este tracto que tenemos aquí, iliotibial, este tracto iliotibial, está formado porque es pues una pieza larga de tejido conectivo. ¿Vale? Se ve muy bien, se localiza muy bien esta pieza en los corredores de maratón, de acuerdo. O sea que el problema está en la cara lateral y separa, pues, en los distintos compartimentos musculares. ¿Qué acción principal va a desarrollar este músculo? Pues hemos visto que será la abducción y la flexión cuando contraemos. Vale, entonces ponemos aquí flexión y abducción. La flexión del muslo y la abducción con B, abducción del muslo. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí este grupo muscular. Nos vemos en clase. Chao.